Amigos ya llegamos a los 200, les doy muchas gracias por su apoyo, no pensaba llegar a una meta grande ah, ah, ah, ah. Ahora haré el preguntas y respuestas, mientras aquí tengo un guión para que no se me olviden las preguntas, igual, tarde mucho en hacer este video a ah, ah, ah, ah. Angry Birds y FNAF 2 ¿Cuál es tu deporte favorito? Me saludas. ¿Cuál episodio de mi serie de Angry Birds te gusta más? ¿Te gusta el picante? Mi deporte favorito es la natación. Claro, saludos para Angry Birds y FNAF 2. ¿De qué estás hablando? Me gustan todos los episodios. Pues soy mexicano, y sí, me gusta el picante. Ahora las preguntas de Flo. ¿Te gusta Bob Esponja? ¿Te gusta el modo Night Funky? ¿Te gusta DBZ? ¿Conoces a Ilord Moon? ¿Te gusta Rayman? ¿Pizza hamburguesa? ¿Te gusta Sonic? Claro, me gusta Bob Esponja. Lo veía desde los 8 años. Si me gusta Friday Night Funkin', solo que no lo juego mucho porque me gasta el espacio. No conozco DBS, entonces no podría decirte un sí, o un no. Tampoco conozco Sailor Moon. Em, yo he oído mucho de Rayman, pero no sé qué responderte. Si me gusta Sonic, de hecho, me vi la serie y la película. Gamer pregunta: Te caigo bien, ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes Discord? ¿Cuántos es 8 más 5XD? Si me caes bien, tengo 11 años, no tengo Discord, 8 más 5 es 13. Ahora las preguntas de Liv Kawaii. ¿Cuál fue tu primer video? ¿Juegas Roblox? ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país eres? El link de mi primer video está en la descripción. No juego Roblox. Mi youtuber favorito es Autobasic. Ya dije anteriormente cuántos años tengo. Tengo 11. Soy de México. Ratchet pregunta. ¿Te gusta Mario? ¿Qué haces en tiempo libre? ¿Cuál es la serie que más te gusta? Y eso fue todo Pana me saludas. Me gustaba, solo que ya no hablo tanto de él, lo que hago en tiempo es hacer vídeos cortos, que no los subí a Youtube xddd, mi serie favorita es, Epsworld. Y bueno amigos, eso fue todo, unas disculpas si no aparecieron algunas, es que eran muchas preguntas, bueno, nos vemos en el próximo tutorial panas, adiós, y suerte. Encontrar las coordenadas ocultas.